Hola, ¿qué tal? Yo soy Elena, de Elena y el Sexo. ¿Del sexo? ¡Del sexo! <risa> Vengo a contarte a ti de Sexpo Erótica. ¿Qué es Sexpo Erótica? Es la primera feria para adultos que se va a realizar acá en el país. Primera y única vez que se realiza acá. Este, quería invitarte a ti este 18 y 19 de noviembre que se va a realizar en el Hotel Best Western Crown Plaza. Va a estar entretenidísimo, va a haber charlas, concursos, premios, shows y feria. Feria de productos y stands del rubro. Va a estar chéverísimo. ¿Todavía no sabes que eso es proéctica? No te preocupes. Adelante la nota. En nuestra sociedad es muy importante hablar de esto. Los padres con los niños que previenen, por ejemplo, enfermedades y también embarazo. Ecuador es un país que tiene muy alto embarazo de adolescentes. So necesitamos esto que la gente se informa y también enseña a sus hijos a protegerse, a tener menos miedos con este tema y hablar de este tema. La educación sexual es muy represiva, hay una pedagogía del no respecto a la sexualidad y esto en vez de ayudar, en realidad genera muchísimos más problemas. Hay estudios que se indican que los jóvenes de antes, que son en realidad los adultos de ahora, tenían muchos problemas en su sexualidad y en la actualidad los problemas son muy similares y en las mismas cantidades, en los mismos porcentajes. No, la iniciativa que están tomando me parece bastante excelente, ya que eh, todas las personas deberíamos estar informadas justamente para, para todo ese tipo de cosas, no de tener como tabús, porque en otros países obviamente todo es algo más libre, se podría decir. Es que ya era ahora, porque en otras partes del mundo sí se realiza desde hace muchos, muchos años. Desde el sexo en sí, es ricazo ¿no? sí. y que te hablen por consejos decir que esto está bien eso está mal con, con gente que de pronto digamos que sepa más del tema y sería genial es bacán. qué le parece a usted que se realice por primera vez un evento que hable de temas de sexualidad y erotismo sería excelente porque uno está así aprende nuestros hijos también a, a defenderse en eso no y estoy de acuerdo de eso usted iría iría también con sus hijos para aprender más Claro, diría yo igual para aprender un poco más y también llevándoles a mis hijos para que estén preparados para el futuro. También va a ser una feria informativa, una feria educativa, en donde las personas van a conocer muchas cosas de las que con seguridad no se conocían, no han visto. También vamos a poder eh, entender la forma de desarrollar el erotismo, que me parece una parte importante y muy dejada atrás desde siempre. Desarrollar el, el erotismo, desarrollar el amor sexual, entre las, el amor sensual entre las parejas, me parece que es algo que la feria como que va a abrir un poco la mente para que las personas empiecen a ver desde otra perspectiva a la sexualidad. ¿Todavía no te ha quedado claro qué es sexpo erótica? No te preocupes, adelante las imágenes de la sexpo erótica de otros países. Así que te esperamos este 18 y 19 de noviembre en el Hotel Best Western Crown Plus, ubicado en las Chiris y Naciones Unidas, desde las 7 a 2 de la mañana. Va a estar entretadísimo, son dos días y no puedes el viernes del sábado. Primer día, ave jaramillo, segundo día, Montserrat Astudillo. Ven, ¿te lo vas a perder? No lo creo. Erótica. Sexpo erótica, erótica Sexpo Erótica Primera feria de sexualidad, educación y erotismo del Ecuador Este 18 y 19 de noviembre del 2016 en el Hotel Bed Western Crown Plaza Entradas a la venta en Ticket Show Más información en www.sexpoerótica.com